Hola, hola, mi nombre es Sandra y yo soy Tlancy. Y nosotras somos del equipo Namaster. De el día de hoy vamos a hacer una visita al museo mucho del chocolate. Acompáñanos. Para comenzar el recorrido. Aquí nos encontramos en la cocina de la Tres 3000 años antes de que los españoles desembarcaran en las costas de Yucatán, los olmecas ya habían encontrado formas de procesar el chocolate. Aquí podemos ver los metates. Para los mayas aztecas, este era un alimento único, un símbolo de abundancia, empleado en el momento de los rituales religiosos. Vemos cómo llega la colonia. De aquí sabemos que todos tomaban chocolate, las distinguidas religiosas lo bebían en tazas vidriadas, mientras que las humildes mozas indígenas lo tomaban en tazas de losa ordinaria. De aquí vemos cómo... En esta sala se encuentra el tributo al cacao, como podemos ver aquí se encuentra el árbol del cacao que es llamado la joya, que tiene aproximadamente unos 300 componentes. El proceso del cacao, que se encuentra ilustrado de manera en que aquí está el árbol, cómo quitan la semilla, cómo la siembran, cómo la producen y la, y la contean y después cómo llega al consumidor. Los principales productores, el primero es Costa de Marfil y México se encuentra en octavo lugar. Y en principales consumidores se encuentra Suiza en primer lugar y Francia en último. Es importante saber que México le dio el chocolate al mundo, por eso este museo busca enaltecer esta aportación mexicana, promover manifestaciones artísticas, culturales, históricas y gastronómicas al público en general, pero sobre todo a los amantes del chocolate.